A mis amigas este es con mucha tristeza que me tomo estos minutos para conversar con ustedes porque ya me estoy dando cuenta que muchas de ustedes no están informadas sobre lo que pasa de su visita eh, bueno la verdad es que yo las invito a suscribirse a comentar a activar la campana de notificaciones hay muchas personas que no tienen Instagram, yo tengo a Yudicita en Instagram y voy a tratar de poner un mensaje que ella puso. Parece que hoy llegó su mamá eh, de México, lo que me alarma porque... su mamá se acababa de ir, ¿se acuerdan que estuvo una temporada con ella? Y bueno, era algún presentimiento que yo tenía, este, así comentando entre nosotras, cuando le entró agua en el primer pulmón, yo sentí que ella este tenía, bueno, un diagnóstico de como les comenté en mi anterior video de nunca me acuerdo el nombre, pero un derrame pleural eh, busquen videos, yo ya les prometí, en eh, posteriores le voy a, mañana yo voy a ir a la computadora porque ahora estoy desde el celular, porque la verdad les quiero agradecer su apoyo y les quiero agradecer uh, por haber confiado en mí, las voy a mantener informadas lo más que pueda mi hijo ya se acostó a dormir y él es el que me estaba enseñando a editar y bueno por suerte Pude acordarme y voy a bajarles en este video este, el, el link, en este y en el anterior mañana, el link para que ustedes vean por ustedes mismas información sobre el derrame pleural. Quiero saludar al mundo de la tía Mari y pedirles que nos apoyemos como comunidad, que apoyemos a la tía Mari que también está pasando un mal momento. Les prometo hacer un video y dejarles, voy a hacer un video eh, y me voy a dedicar para ponerles para que reconozcan el canal y luego se los voy a poner por aquí o por aquí este, y en la cajita de información eh, para que vayan a visitar el canal del mundo de la tía Mari que está pasando problemas también te quiero mucho tía Mari gracias por ser una fiel seguidora Espero conocerte algún día, si me ayudan y si crecemos y si podemos, este, vamos a estar ahí sorteando cosas y haciendo para que usted, ayudándolas, yo también me comprometo a apoyarlas, eh, somos una comunidad, YouTube es una comunidad de gente que nos gusta hacer esto, para mí es un día eh, muy triste, yo no pude por problemas de salud ya ver a Judicita, me hubiera encantado conocerla, pero Mercy, la más bella, es un canal que no ha hablado muy bien de Judicita, pero lo bueno es que algunas nos dedicamos a poder compartirles información que es de importancia para ustedes. Me alegra mucho poder ayudar a todas aquellas que no cuentan con un Instagram, con una cuenta de Facebook para que puedan saber. La verdad que yo como seguidora de Judicita también estaba preocupada porque a pesar de que tengo su Instagram y la sigo y comento, ella no había estado bajando videos últimamente, lo que me hizo temer que ella ya había, no quiero ni decir la palabra, hubiera podido fallecer. Hubo varios días en los que Judicita no había estado bajando videos y no había estado ni siquiera activa mirando, o pensé que estaba inconsciente. Me veía venir lo peor, porque aunque no me guste admitirlo, él, yo pude sentir como seguidora que ella estaba tratando de guardar cierta privacidad. Mm. Yo hice un video anterior en el que expreso que si sos una persona pública y has expuesto tu vida por respeto a tus seguidoras, tenías que haber puesto, o yo también me ofrecí a poder ser vocera de ella. Es obvio que Judicita está cada vez, cada día más cerca de Dios y despidiéndose. Eso no lo podemos negar. Eh, nos duela o no ella la vamos a extrañar se está extrañando ya no tiene fuerzas eh, yo dudo que ella salga del hospital me atrevo a decir esto un derrame pleural es algo serio y creo que ella está sufriendo mucho seguramente la han dormido la han sedado no sé a menos que ocurra un milagro yo dudo mucho que Judith salga del hospital con vida y también um, hoy por hoy creo que las invito a orar y las cadenas de oración y las oraciones serían porque ella tenga un pass out eh, sin sufrimiento y sin dolor, porque no quiero adelantarme. Yo creo que voy a esperar y si yo visita aunque no queramos llegar a fallecer yo les voy a expresar mi opinión de lo que pienso sobre el derrame pleural y voy a conseguir información y voy a hacer un video informativo sobre lo que Judicita tiene en el stage que está ella en, del cáncer de, de grado 4 eh, creo que está en la fase final, yo creo que está desahuciada y, y que ya está esperando lo, lo peor ¿no? y lo que me hace sospechar que no le queda mucho tiempo si es que ya falleció es que su mamá vino eh, de urgencia y la cara de la señora yo bajé una foto en mi tapnail la señora se ve muy mal y voy a poner en este mismo video eh, una... Foto donde Judicita habla y, y nos dice eso está en su uh, Instagram de ella y se los voy a poner ahorita gracias compartan comenten suscríbanse yo las voy a mantener informadas según Judicita vaya escribiendo o sus hijos en el Instagram ella ahora no ha estado bajando videos ni escribiendo solo está escribiendo por Instagram y me comprometo a que ahorita mismo por eso volví a bajar este video para mantenerlas informadas, las quiero mucho, les doy besos y sigan orando, las invito a hacer una cadena de oración, yo no me estoy colgando, hay personas que no tienen corazón y no respetan y parece que no tienen sentimientos y lo único que les importa es el morbo, mi intención es informar a todas aquellas que como yo estaban esperando noticias de nuestra bloguera, eh, ...ha sido un ejemplo de fortaleza para todas y, y bueno, y un ejemplo y que compartimos la tristeza, ¿no? Las que somos madres, la situación verdaderamente es triste, es muy triste. Ella es una muchacha joven, tiene hijas chiquititas, es muy duro estar en el lugar, no quiero estar en el lugar de su mamá, pero ni dos minutos... En su zapato, me encantaría poder viajar. Yo estoy en Estados Unidos y prometí a lo mejor no pueda conocer a visita pero me comprometo poder contactarlos y, y viajar. Y Mercy um, vive en Nueva York también, a ver si me puedo contactar con ella y con otras seguidoras de Juvisita, a ver si me pueden ayudar y podemos este apoyar a sus niños, ¿no? Seguir apoyando a los niños que sin duda que están pasando, sobre todo, no quiero ni pensar en esas criaturas chiquititas. Eh, no me quiero poner emocional, ni poner a llorar, porque todavía tengo esperanza de que un milagro. judicita ocurra. Yudicita nos ha sorprendido todo el tiempo. Y, y siempre, siempre que la internan, he pensado que no la contaba y la verdad que... Es una mujer de una fortaleza muy grande, me imagino que sus hijos le están dando esa fuerza porque ha salido de situaciones que yo no pensé. Eh, como ustedes sabrán, si miran mis videos más adelante, mi hermana mayor falleció hace dos años de cáncer también y también tuvo un derrame pleural y también este, le tomaron líquido y la durmieron y bueno, pasó a mejor vida. Yo he pasado por lo mismo, sé lo que se sufre estar en el lugar de ellos, de la familia y se me ha removido muchos recuerdos de mi hermana de la que estaré haciendo un video homenaje en el cumpleaños de ella y podrán ver cómo estaba. So... Me da mucha pena, eh, pero... saber que íbamos a tener que estar, o sea, me Realmente yo pensé en Navidad que Yudisita se había recuperado porque la vi cocinar, la vi bailar, la vi estar con... Algo que yo quizá no sé si habría podido hacer. La verdad que su espíritu es muy fuerte. Bueno, las voy a dejar aquí, las saludo. Eh, activen la campanita de notificaciones, así pueden recibir videos cuando les voy dando novedades. Las quiero mucho y estamos todas juntas y todos juntos en, en este doloroso tiempo que, bueno, inconscientemente sabíamos que, que un día iba a llegar el momento de quizá decirle adiós a nuestra bloguera. Pero bueno, la hicimos feliz y ella fue muy feliz y la verdad que fue un fenómeno, hasta en televisión salió besos a todas y las acompaño en el sentimiento, me comprometo a mantenerlas informadas pero suscríbanse para poder recibir videos upgrades, noticias de Judicita y, y para que oremos todas juntas y a ver si se nos hace un milagro y si no es así y ella descansa porque su cuerpo la verdad que la tiene muy dolorida por lo menos oremos por su mamita y para que ella sienta la fuerza y el apoyo de nosotros y la verdad que como mamá debe ser muy duro no quiero ponerme en el lugar de su mamá pero si ustedes observan la foto esa señora está sufriendo un dolor que sin duda supera el del parto quisiera tener mejores noticias y nos estamos viendo chicas Gracias por sus comentarios Yo les estaré respondiendo uno a uno Muchas gracias